Hola, hola, hola, hola, hola, muy queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo que estés escuchando este video. Bienvenido a esta clase de Urano en Leo, bienvenides a todos. Eh, bueno, gente, vamos a hacerlo cortito, ¿sí? Así son verdaderos eh, videos short. Eh, como todos los días, tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas para esa posición de Urano en Leo. O sea, si estás estudiando una carta que puede ser la tuya personal o puede ser una carta encargada por otra persona y te encontrás que tiene Urano en Leo, tienes que saber que tiene estas seis cosas dentro de su ser estas seis cualidades positivas y estas seis cualidades negativas. Y nunca hablen de eh, defectos, de errores, de... No, son cualidades, cualidades positivas y cualidades negativas. Acá el libro, eh, el manual de astrológico del CAP1, dice que las positivas es que... Unano un en Leo te da potencia, te da aserción y te da originalidad. Y que las tres negativas es que te hace ser demasiado libre de todo, eh, te puede perturbar, te puede hacer eh, provocar perturbaciones y que son ex extravagantes, demasiado extravagantes. Recuerden que Urano representa eh, lo excéntrico, eh, lo creativo, eh, las nuevas formas, las nuevas maneras eh, y entonces en Leo te puede dar esa extravagancia como cualidad negativa o no tan positiva. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con, una, con Urano en Virgo mañana. Chao, hasta mañana.